He perdido mucho dinero antes de descubrir el volumen. No, mejor dicho así. Eh, seguía perdiendo dinero incluso tras descubrirlo, ¿no? Hasta eh, que llegué al momento en el que me sentí que um, dominó el tema lo suficiente como que para quitarme el, el miedo de encima y sentirme más seguro. Y es cuando uh, este aspecto psicológico ¿no? uh, me ha permitido... Uh, por primera vez uh, doblar mi cuenta y a partir de ahí pues me creí que uh, realmente puedo hacer dinero en los mercados financieros y es como empezó todo. Pero empecé como, como tú también supongo, perdiendo dinero. Mm, operaba con cfds mirando los indicadores, eh, utilizando la plataforma MT MT4 y nada, andaba todavía en esa época de oscuridad ¿no? donde yo creo que todos empezamos. Eh, de hecho, si te sientes identificado con, con esa historia, por favor, házmelo saber en los comentarios de este vídeo. Eh, lo que quiero eh, explicarte en este vídeo, este es solo el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a publicar en el canal de Armaged X, es uh, básicamente cómo uh, utilizar y cómo interpretar el volumen, desde eh, los conceptos sencillos eh, llegando poco a poco a los conceptos mmm, más complejos, ¿no? Entonces eh, si no sabes nada de volumen yo creo que eh, este vídeo te puede aportar mucho y por tanto te recomiendo seguirlo hasta el final. Nada, si te parece bien, empezamos. Antes de meternos de lleno con el tema de volumen, creo que es importante definir qué es volumen, ¿no? Y si quieres encontrar una definición del, del libro, una definición académica de qué es volumen en la bolsa, uh, es mejor que vayas y lo busques en, en Wikipedia. Yo, personalmente, soy bastante malo dando definiciones, sobre todo en español, pero tampoco creo que te interesa uh, saber la definición académica de lo que es el volumen. Lo que te interesa es saber qué es volumen, cómo interpretarlo a efectos prácticos, ¿no? De, uh, para poder um, utilizar el volumen en, en tu operativa, ¿no? Y que sepas uh, saber qué es esta herramienta, de qué se trata y cómo puedes hacerlo, ¿no? Eh, desde este punto de vista, eh, yo definiría que el volumen es la suma de transacciones de compra y de venta, la suma de todos los contra contratos de compra-venta eh, que se han cruzado en un mercado determinado, en un instrumento determinado, durante un tiempo determinado. Eh, no sé si se si ha podido definirlo bien, eh, pero eh, creo que es importante, antes de, de hacer el siguiente paso, ¿no? saber definir qué es volumen. Bien, una vez dicho esto, podemos avanzar. Eh, los últimos avances tecnológicos nos permiten visualizar el volumen en varias dimensiones, ¿vale? Eh, antiguamente, el volumen en la bolsa eh, se reflejaba solo como el Instagram, que tengo también aquí en mi pantalla, el Instagram de volumen de toda la vida, que puedes encontrar en uh, cualquier plataforma del trading, MT4, MT5, ¿vale? Es el Instagram que usa, uh, usan los uh, amantes, los seguidores del método VSA, Volume Spread Analysis, y es una de las uh, formas de visualizar el volumen en, la, en, el, en, el, en cualquier gráfico. Luego, uh, también, en las plataformas digamos, más desarrolladas, eh, podemos visualizar el gráfico de el, el, la proyección de volumen horizontal, ¿vale? porque se llama eh, volumen Volume Profile. ¿no? Y luego también eh, existe un estudio aún más profundo sobre esa proyección de volumen que es eh, Market Profile. ¿no? no vamos a profundizar mucho en este vídeo en las tres proyecciones de volumen. Te dejo aquí en la tarjeta un vídeo donde hablamos más en detalle ¿no? sobre el tema de uh, proyecciones de volumen y uh, simplemente pues comentarte eh, esas maneras de usar el volumen muy por encima eh, un dato relevante que debes, que debes conocer sobre si quieres a, a aprender a usar volumen en una operativa, eh, es que volumen es una medida relativa, quiero decir con eso y esto es lo que me, me ha chocado bastante cuando yo conocí por, por, primera, por primera vez eh, el volumen es que eh, hay que definir muy bien sobre qué mercado hablamos, porque el volumen es muy relativo. Mil, eh, acaba de, si acabas de ver que ha entrado un volumen de mil contratos, ¿no? que alguien ha comprado o ha vendido mil uh, contratos de, de cualquier futuro. Es mucho o poco. No lo sabemos, porque, como he dicho antes, es una medida bastante relativa. Entonces, eh, la recomendación que damos a los alumnos de nuestra formación, por ejemplo, es que... Uh, para poder interpretar el volumen, primero tienes que conocer bien el mercado, el que quieres superar con él. ¿Me explico? Eh, Mini SP500 es el eh, futuro más líquido del mundo, entonces eh, una cantidad de mil, mil eh, contratos comprados o vendidos eh, en este mercado no, realmente no tiene ningún, ningún afecto. ¿vale? Y eh, por el otro lado, eh, mil contratos eh, en, en el euro o mil contratos vendidos o comprados en el futuro del, del oro, uh, pueden tener un gran impacto sobre el, sobre el precio. Eh, también es importante saber cómo se distribuye el volumen, o dicho con otras palabras, la actividad del instrumento que quiere superar a lo largo de la sesión. ¿vale? Hay instrumentos que eh, tienen más actividad de volumen en la sesión europea, por la mañana, y hay otros instrumentos que tienen muchísimo más actividad a partir de las nueve y media, que es la hora la nueve y media de Nueva York, que es la apertura de la, de la bolsa americana, ¿no? Por ejemplo, eh, las divisas y el Dax eh, tienen más actividad por la por la mañana. El euro, eh, la libra, etcétera, y lo que son índices, mmm, Dow Jones, Nasdaq, mini S&P 500, el crudo, el el el, el oro, todos esos mercados tienen más actividad, digamos, después de las tres y media hora Madrid o las nueve y media, eh, después de las 9 y media, hora Nueva York. Um, ¿Por qué consideramos que el dato de volumen es, puede ser tan importante para un operador? De hecho, tanto operador eh, de largo plazo como a corto plazo. Eh, el volumen refleja actividad de grandes capitales que actúan en la bolsa. Y creo que le día de hoy, ya no es ningún secreto que eh, grandes mmm, entidades financieras o grandes operadores eh, que especulan o invierten en los mercados para, con varios motivos, eh, con el motivo de especular, con el motivo de mmm, cubrir riesgos, um, son realmente los, los participantes, las figuras que pueden y son capaces de mover el precio en el gráfico. Entonces, ¿dónde podemos ver esa actividad de todas esas grandes peces, no grandes superadores de la bolsa? Y creo que la respuesta es bastante obvia. ¿no? Uh, cualquier compra o venta de una gran cantidad de contratos se queda reflejada a través de volumen. Entonces, uh, Teniendo en cuenta este dato podemos tener muchas veces eh, el acceso a la información que hace 50 o 100 años era uh, disponible ahora para un grupo de traders, de operadores privilegiados ¿no? y al día de hoy pues cualquier operador sentado en, cómodamente en, en su casa y conectado con el ordenador uh, con una plataforma más o menos docente puede uh, visualizar el volumen tanto horizontal como vertical y poder interpretarlo, sabiendo, el punto número uno, que ya acabamos de comentar, que el volumen es relativo. Por tanto, como el resumen de la conclusión, uh, es importante que conozcas bien el mercado que quieres superar. El punto número dos, que tienes que saber eh, sobre el volumen para poder utilizarlo, interpretarlo correctamente, eh, es que el, no todo el volumen eh, no, no te interesa cualquier volumen que ves reflejado sobre el gráfico, ¿de acuerdo? Eh, también es otro dato que yo tuve que descubrir por mi propia cuenta, es que hay dos tipos de volúmenes, ¿vale? El volumen que es, digamos, volumen como, como lo, lo llamo yo, volumen motivado, ¿no? que es el dinero que realmente entra en el mercado y que se refleja como una gran tanda de, de volumen, o mirando el histograma el, el también los seguidores del método v, v, VCA eh, también lo usan. Por ejemplo, ¿no? este pico de volumen que sería en este caso volumen de parada. De hecho, es volumen de, de parada, volumen clima, volúmenes, estos, volúmenes climáticos, es el contenido de otro vídeo que te voy a dejar en una tarjeta por aquí por si quieres echarle un ojo. Entonces, este tipo de volúmenes, los volúmenes climáticos que vemos aquí en el histograma uh, son bastante importantes, eh, solo en el caso de que a continuación provocan un, uh, uh, una aceleración en el precio o uh, hacen que el, frecio, el, el precio se pare. ¿Me explico? Eh, hay una gran parte de volumen que entra en el mercado y no tiene ningún uh, efecto sobre el precio. Eh, si te fijas, por ejemplo, en los volúmenes, los volúmenes horizontales, verticales, los volúmenes clústeres de cualquier sesión americana, eh, de un viernes, viernes por la tarde, sobre todo, sobre las uh, 9, 10 hora, hora española, que es justo antes del cierre de, del, del viernes, ¿no? el cierre de la semana, verás que Uh, hay un bastante actividad de volumen, sin embargo, el precio prácticamente no se mueve. Eso se debe a que justamente no cualquier volumen ¿no? es válido para operar. Entonces, es imprescindible que tú sepas diferenciar mmm, actividad de iniciación y actividad de reacción. ¿no? Que sepas saber qué tipo de volumen, ¿no? Cu -cuál es este, eh, si el volumen que acaba de entrar es válido para ti, ¿no? es vivo, por así decirlo, si provoca uh, un muy, una aceleración o para el precio o no, no hace absolutamente nada, ¿vale? Obviamente, a ti como especulador, uh, te interesa operar solo con volumen que está motivado, ¿no? De que pretende eh, llevar el precio, bueno, digo que el volumen pretende, eh, no es de todo cierto, ¿no? Eh, el volumen eh, que las personas, ¿no? O las los organismos que están detrás de este volumen pretenden llevar el precio, por cualquier razón que sea, a, a un sitio o un precio determinado. ¿no? Entonces, esas maniobras que de, de grandes entidades financieras que podemos ver, interpretar a través del, del volumen, sea volumen horizontal o vertical, eh, pueden ser bastante útiles en, en, en tu operativa, pero no todo el volumen ¿no? pretende, no todo el volumen que ves reflejado aquí en el histograma, realmente mmm, es el volumen que te puede dar información eh, válida. Quiero que mires eh, cualquier viernes por la tarde, el cierre de la semana, y, y verás que hay muchísima actividad de volumen, ¿no? Sin embargo, el precio está estancado, o sea que el precio está en un rango muy, muy estrecho y por mucho que ves entrando, supuestamente, este volumen, el precio no se mueve. ¿A qué se debe esto? Eh, tanto entrada de nuevos operadores, tanto la entrada del de, de dinero nuevo en la bolsa se refleja a través del volumen, como la retirada de las operaciones también se refleja en el volumen, ¿me explico? Entonces, no todo el volumen significa que entra nuevo dinero en la bolsa, ¿vale? Que es un dato que, te digo, que a mí me ha chocado bastante en su día. Y, por tanto, es súper importante uh, que... Te quedes analizando el mercado que quieres superar ¿no? y ves esas eh, secuencias, ves estos días o sepas eh, identificar este tipo de, de volúmenes que realmente mm, no oh, provocan ningún, oh, ninguna acción, no no, no tienen ningún tipo de influencia sobre, sobre el precio. Si no sabes nada del volumen, pero te gustaría añadir esa herramienta en tu operativa, pero no sabes por dónde empezar, te recomendaría, uh, sobre todo, instalar y tener a tu disposición una herramienta la que, con la que puedes visualizar las tres proyecciones de volumen. Eh, el volumen, eh, digamos, uh, vertical, que es este histograma, puedes empezar investigando sobre cómo funciona. Eh, eh, cómo funciona esta proyección de volumen que sería básicamente analizar volúmenes de eh, climáticos que ves aquí y sobre todo quedarte y hacer un, un breve backtesting sobre un mercado ¿no? para sabiendo que el volumen es relativo, pues ver qué volúmenes climáticos de qué cantidad de contratos eh, paran el precio o hacen que el precio acelere. ¿vale? Yo creo que es un buen ejercicio que te puede dar muchas ideas y que ya en, en una o dos semanas puedes sentirte mucho más cómodo con, con, con la herramienta de volumen y sobre todo sacar muchísimas más conclusiones que operando con indicadores que muchas veces son bastante retrasados. Una vez domines esta... Esa, este, este histograma de volumen puedes añadir el, el, el volumen horizontal. De hecho, te recomendaría como un ejercicio, sobre todo, quitar el volumen vertical y añadir el histograma de volumen horizontal. En la plataforma ADAS con la que opero yo, eh, puedes visualizar eh, volumen, vertical, eh, perdón, volumen horizontal eh, en BIDAS con la diferencia entre el BID y el ask, de hecho, es otro vídeo que te voy a también dejar aquí en las tarjetas para que le eches un ojo cuál es la diferencia entre el BIT y el ASK, eh, que es súper importante saber si quieres eh, operar con volumen. Y lo que uh, yo te recomendaría uh, hacer con el histograma de volumen horizontal es visualizar um, estos mmm, en ruso, bueno, se llaman tetas, ¿vale? Estas agrupaciones, esas, eh, eh, esas agrupaciones de, de volumen que vemos aquí, aquí y aquí, y ver cómo el precio interactúa con ellos. Súper importante que, en cuanto vayas a hacer este estudio, visualizas siempre el periodo que ya esté cerrado. Me explico. Por ejemplo, si quiero operar la sesión de hoy. Eh, es el día 14, ¿no? Vale, lo que tengo que hacer es ir a los ajustes del indicador, ¿vale? Y poner o bien la semana pasada o poner el, el last day, que sería el, el día anterior, ¿vale? O sea que elegir el periodo para que este histograma no se repinte. Elegir un periodo ya cerrado, en el pasado, ¿vale? Eh, tanto si eliges eh, basar tu estudio o tu operativa sobre el perfil de volumen del día pasado como de, por ejemplo, la semana pasada, vas a encontrar muchos niveles de soporte resistencia que te van a ser muy útiles en tu operativa. Otra vez, eh, no te compliques la vida con el, con el perfil de volumen. ¿vale? Eh, lo más sencillo, lo más sensato es ver estas tetas, ¿vale? marcar estos niveles como uh, zonas relevantes y ver cómo el precio el día siguiente o a lo largo de la semana siguiente interactúa con ellos. Y que también eches un ojo al POC, que es el Point of Control, que es el eh, nivel donde ha habido la mayor negociación eh, en el periodo que, que has elegido. ¿no? En el caso del día anterior, pues, eh, tal en el ejemplo que tengo en mi pantalla, eh, es el CL, el gráfico de 5 minutos. apliqué el perfil de volumen sobre el gráfico de las japonesas, y el volumen, el, el nivel donde ha habido la mayor negociación, como puedes ver fácilmente en este histograma, es el nivel 60.0, 60.99, ¿no? donde tengo el curso puesto. Entonces, muchas veces eh, el precio suele interactuar y suele respetar eh, este nivel. Y ya por último, y si así lo deseas, otra vez, como el ejercicio, ¿no? Una vez estés familiarizado con el perfil de volumen, puedes quitar, para no complicarlo, ¿no? no complicar el gráfico, porque lo, lo, lo ideal es que tengas el gráfico cuanto más limpio posible, ¿no? Uh, tener más indicadores, tener más proyecciones de volumen, eh, indicadores de volumen, no significa uh, tomar mejores decisiones operativas. Eh, por último, si... si quieres ponerte en serio con el tema de interpretación y utilizar volumen en, en tu operativa, puedes eh, ir a los clústeres ¿no? y a, de, visualizar cómo está distribuido el volumen en las velas. ¿no? Ir a, a ver estos rayos X y mirar detenidamente cuántos contratos se han negociado por uh, cada precio el hecho de, de utilizar el volumen cluster te va a permitir hacer entradas de cirujano entre comillas, ¿no? uh, ajustar uh, bastante ajustar bien tus stop loss uh, pero yo diría que um, para una persona que solo acaba de empezar a operar con volumen uh, yo recomendaría ¿no? ir en, en esa orden de Primero Empezar con el histograma uh, de volumen uh, vertical, luego analizar un poco y ver cómo funciona el volumen horizontal y ya después ir a, a los clústeres. Eh, sinceramente, eh, de verdad, no es tan complicado como a lo mejor puede parecer de entrada. ¿no? ¡Uh! Clústeres de volumen, que hay muchos números, colores, etc eh, realmente para poder mm, interpretar y operar con volumen eh, tienes que conocer eh, una serie de conceptos, obviamente, tienes que estudiarlo, uh, pero luego mm, aplicando esos conceptos, eh, puedes aplicar esos conceptos en varios mercados, bueno, te sirven tanto para scalping como para swing trading, si no dispones del tiempo suficiente para eh, estar 2, 3, 4 horas al día delante de la pantalla y realmente creo que te, puede, que te puede ser útil esta, esta información. En mi operativa personal, uh, realmente el, el hecho de conocer y empezar a operar con volumen ha marcado un antes y un después en, en los resultados. Uh, nada más, espero que este vídeo te haya sido útil. Si uh, quieres uh, saber un poquito más uh, sobre el tema de Scalping con Order Flow pues te recomiendo suscribirte al canal. Y nada, nos vemos en uno de los siguientes vídeos Un saludo